Buenos días, los saludo a Carla Sáenz. Bienvenidos al webinar Estrategia y pautas operativas para la revisión y supervisión éticas de investigaciones relacionadas con COVID-19. Soy Carla Sáenz, eh, soy asesora del Programa Regional de Bioética de eh, la OPS, que hace parte del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud. Es un gusto tenerlos a. Uh, el día de hoy. Eh, tengo además el gran gusto de presentarles a mis colegas con quienes hemos desarrollado los documentos que les vamos a presentar hoy uh, y del que ellas son coautoras. Ellas van a tener a la presen las presentaciones del día de hoy y, um, y, y bueno, pasamos entonces a presentarlas. Ellas son Ah, la doctora Sara Carraceo de Perú y la doctora Ana Palmero de Argentina. Ah, Sara es abogada, máster en, en bioética de la, por la Universidad de Monash, que es un centro colaborador de, colaborador de bioética de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Luego de su maestría, ella siguió un periodo de especialización en ética de la investigación en el Departamento de Bioética del Centro Clínico de los Institutos Nacionales de la Salud, el NIH, acá en Washington. Eh, ella labora en la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de la Salud de Perú. Instituto Nacional de Salud de Perú. Ah, tanto ella como la doctora Ana Palmero está, son consultoras de la OPS para este trabajo sobre COVID que les compartimos el día de hoy y es en esa capacidad que presentan no están presentando en, en, en representación de sus países o sus instituciones de origen. La doctora Ana Palmero también es abogada, experta en bioética, ella es miembro del Comité de Ética de la Investigación de, eh, la, um, de Médicos Sin Fronteras y también es uh, miembro del comité que tiene el rol de eh, guiar, el, uh, foro global de, um, el Foro Global de Bioética en Investigación. La doctora uh, Ana Palmero se desempeña también en el Ministerio de Salud uh, de Argentina en, el, um, en la dirección de investigación y eh, tanto ella como la doctora Carracedo tienen uh, uh, actividad académica adicional en sus países. Eh, en, esta, en esta oportunidad vamos a tenemos el gusto de poder expandir sobre el trabajo que iniciamos en la OPS uh, eh, que presentamos en un webinar previo que captura lo que está cubierto en el documento, documento de orientación ética sobre cuestiones planteadas por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 eh, tal como indicamos en ese documento si usted tiene preguntas o solicitudes de apoyo, por favor, diríjalas al email bioethics.pajo.org, que está escrito ahí, bioetica.pajo.org. Este el webinar del día de hoy tiene, tiene como, um, como objetivo complementar lo que se inició en esa discusión, específicamente presentar estas dos últimas publicaciones de la OPS. Orientación y estrategias para agilizar la revisión y supervisión éticas de las investigaciones relacionadas con COVID-19. Y la última de este fin de semana, modelos y pautas operativas para agilizar la revisión y supervisión éticas de las investigaciones relacionadas con COVID-19. Ambas están disponibles se han distribuido por las listas, están disponibles también en la página de OPS para COVID. Quiero resaltar que este trabajo capturado en ambos documentos ha sido financiado por el Wellcome Trust y que se ha nutrido de la cooperación técnica que le damos a los países para catalizar la investigación ética en el contexto de la pandemia. Es decir, estas orientaciones, estos modelos, estas pautas buscan apoyar, buscan guiar a los países, pero a su vez se han informado de los, uh, uh, de los desafíos que los países encuentran en este contexto. Antes de darle la palabra a la doctora Carracedo, que será luego seguida por la doctora Palmero, quiero hacerles saber que la grabación de este webinar Estará disponible en el campus virtual de la Organización Panamericana de la Salud y será además distribuida por las redes del Programa Regional de Bioética de la OPS. Si no lo hubiera hecho allá, lo invitamos a que se, se suscriba a nuestra lista de investigación ética. Una regla más antes de darle la palabra a Sara. A, nosotros nos vamos a invitar a que ustedes compartan sus preguntas para poder... A, a, Resolver, eh, responderlas al final de la sesión. Por favor, envíen sus preguntas a través del chat y, en, y fíjense que sean dirigidos a todos, creo que todos nos beneficiamos si, um, si, si entendemos cuáles son las dificultades que otros colegas pueden estar experimentando. Uh, pero además les quiero pedir que si tuvieran alguna pregunta alguna, sobre alguna dificultad técnica con el uso de la plataforma, por favor, escríbanla por el chat, pero diríjanla a host, para que no, no confundamos los temas de tecnología con los temas de ética. Muchísimas gracias y sin más preámbulo, le dejo la, uh, le dejo la palabra a Sara. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Me parece que sí. Eh, muchas gracias por la presentación, y, y, y muchas gracias a todos los participantes de este webinar. Antes de iniciar a la presentación de los documentos que hemos trabajado, eh, creo que es importante dar un poco de contexto, y creo además que es importante remitirnos a este acuerdo de los Estados miembros de OEPS del 2018, que menciona que a pesar de todos los, los diversos avances en bioética de la región a partir del 2012, eh, la necesidad de mejorar la preparación en el ámbito de la ética para situaciones de emergencia es todavía algo en lo que se debería trabajar. Este, este llamado a fortalecer la capacidad de la región para responder de manera ética a, la, a las emergencias no es nueva, y así han habido diversos documentos en los que se incorporan estos aspectos éticos que deben considerarse en la investigación con seres humanos en situaciones de emergencia cuando se trata de una respuesta de salud pública de una emergencia. Tenemos documentos como la, la pauta 8 de, de la OMS, el Guidance for Managing Ethical Issues in Infectious Disease Outbreaks. Tenemos la pauta 20 de, de SIOMS. Y recientemente tenemos eh, un documento del National Council on Bioethics que también eh, da ciertas pautas y ciertos aspectos éticos sobre cómo manejar eh, la investigación en situaciones de emergencia. Y finalmente, el muy reciente, el muy reciente documento de BS sobre orientación ética en de pandemia de coronavirus. Entonces... Dicho esto, es evidente que ante la pandemia que estamos viviendo el día de hoy por el, por el nuevo coronavirus COVID-19, es un deber moral realizar investigaciones en otros países. Sin embargo, realizar estas investigaciones en un contexto de emergencia plantea ciertos desafíos. El primero de ellos es pues generar conocimiento rápidamente para dar respuesta a la pandemia. No tenemos tiempo que perder y es necesario que esas investigaciones se realicen de manera rápida y que se genere el conocimiento de manera rápida. Y a la vez debemos todos asegurar la validez científica de las investigaciones que se van realizando. ¿no? Las investigaciones tienen que ser rigurosas. Otro desafío que se nos plantea es respetar los principios éticos en la realización de estas investigaciones. El hecho de que estemos en una emergencia no significa que debemos dejar de lado estos principios éticos, sino que al contrario, las garantías éticas tienen que ser mayores. Y finalmente, otro desafío importante es más de origen práctico, que es reducir al máximo todos los obstáculos que pueden presentarse para la realización de investigaciones. ¿no? Esos obstáculos prácticos pueden venir, digamos, del de, de lado de los comités de ética, de las autoridades de investigación, pero la idea es tratar de reducirlos al máximo posible en estas situaciones de emergencia y, y sobre todo en las que estamos viviendo en este momento. ¿Qué hacemos entonces para asegurar que las investigaciones sean rápidas, rigurosas y éticas en, este, en estos momentos? ¿no? Y para ello, las autoridades de salud eh, relevantes de cada país tienen un rol fundamental. Lo primero que tienen que hacer es pues adaptar los procedimientos. Se deben crear mecanismos y procedimientos flexibles y alternativos para una evaluación y supervisión éticas aceleradas. Estos procedimientos y mecanismos que, que se adopten en cada país tienen que responder al contexto de cada país y tienen que ser los que mejor se adecuen a las características de cada país. En segundo lugar eh, se necesitan procedimientos para una comunicación eficiente y para una cooperación entre todos los actores vinculados en la investigación durante esta emergencia. Otro aspecto importantísimo es el de evitar duplicación de esfuerzos. El tiempo es valioso actualmente y no, digamos, no perder tiempo y ni esfuerzos de del comité, eh, por ejemplo, en evaluar protocolos de investigación. ¿no? Esto eh, se ilustra muy en el caso de las investigaciones cuando en condiciones habituales suelen ser revisadas por el comité y que tal vez en estos momentos no es la mejor salida, dado que eh, nos haría perder tiempo valioso y eh, incurrir en demás innecesarios. ¿No? Siguiente, algo importante es la coordinación con las autoridades regulatorias. Eso es muy bien, por ejemplo, en los ensayos clínicos, en donde eh, se necesita, además de una aprobación ética, una autorización por parte de alguna entidad gubernamental. En situaciones de emergencia, lo ideal es de que todos estos procedimientos se hagan al mismo tiempo para evitar pérdida de tiempo. Entonces, dicho esto, eh, ¿cuáles son las estrategias para tener procedimientos de revisión y supervisión éticas que tomen en cuenta estos aspectos que acabo de mencionar en, la, en el slide anterior? Y hay ciertas alternativas de organización de los procesos de revisión y supervisión éticas que han sido identificadas y que eh, se recomiendan adoptar ahora ese es un menú de opciones no es no es algo eh, no, no es una forma única para todos los países no funciona igual para todos los países y tampoco hay además un orden de preferencia de esa de esta lista que acá mostramos no pueden implementarse eh, dependiendo de las características de cada de cada país como les menciono y además eh, no hay un orden de preferencia digamos que están Listadas según las hemos ido identificando en diversos países. La primera que vamos a mencionar es la creación de un comité ad hoc. La segunda es un comité a nivel nacional. La tercera es un comité subregional extraterritorial. La cuarta es un comité a nivel provincial o subnacional. Y la eh, hemos considerado la de. a nivel institucional. Como les mencioné de nuevo, estas no son las únicas, pueden haber más eh, y, y la idea es que se implementen según el contexto de cada, de cada país. ¿no? Incluso pueden coexistir más de una estrategia en un país como vamos a ir viendo a, ahorita que empiezo a explicar cada uno. El comitéado, Este esta alternativa implica la creación de un comité exclusivo para la emergencia. Este comité es un comité nuevo que es creado por la autoridad de salud relevante y cuyo ámbito de competencia puede variar. Entonces, este comité podría estar dedicado a ver toda la investigación en seres humanos eh, relacionada con el COVID durante esta emergencia, por ejemplo, o tal vez podría haber solamente los ensayos clínicos relacionados con el COVID. Entonces, el ámbito de competencia puede variar y, y, y dependerá de la opción que más se adecua al, al país en particular. Contar con un comité nuevo como este, como la creación de un comité ad hoc, también implica que debe tener los procedimientos operativos estandarizados habituales, es decir, que todos conocemos de cada comité pero a la vez tiene que haber incorporado procedimientos operativos estandarizados de emergencia, para la emergencia, que es lo, lo que la doctora Ana va a, a describir más adelante en esta presentación. La segunda alternativa que se ha identificado es la del comité a nivel nacional. Esto implica que ya hay un, ya hay un comité y hay una entidad gubernamental nacional se dedica a la revisión ética habitual, sin embargo, en estas condiciones de emergencia se le y se le da el rol de que sea la encargada de revisar pues la investigación relacionada con COVID. Este, de nuevo aquí, el ámbito de competencia de este comité de una entidad gubernamental nacional puede variar, puede ser para toda la investigación relacionada con COVID o podría ser solamente para los ensayos clínicos relacionados con COVID. Y como ya se trata de un comité existente, lo que, lo que se debe hacer es que los procedimientos operativos estandarizados de emergencia, para la emergencia, deben ser incorporados a sus normativas normal a sus procedimientos habituales a través de una adenda, por La tercera alternativa que tenemos identificada es el Comité Subregional Extraterritorial y esta implica que, por ejemplo, diversos estados de una misma región geográfica eh, crean o designan a un comité existente. La idea es que estos estados se pongan de acuerdo para que un solo comité revise la investigación relacionada con la emergencia de, que se va a realizar en todos estos países. Eh, el ámbito de competencia de este comité puede ser nuevo, puede ser ya uno existente, también va a depender de, de, lo, que, de lo que se considere pertinente, podría, podría variar y podría ser solamente para los ensayos clínicos o digamos para toda la investigación en salud con seres humanos relacionadas con, con el covid y de nuevo la misma observación. Si se trata de un comité nuevo, tendría que tener los POES habituales más los procedimientos para emergencia. Y si se trata de uno existente, solo debería incorporar a su normativa estos procedimientos de emergencia. La cuarta opción que tenemos, es la del comité a nivel provincial o subnacional. Estos comités, eh, generalmente, esta alternativa, esta estrategia, será utilizada en lugares o en estados, mejor dicho, donde, por ejemplo, tienen una organización federal, ¿no? donde hay, donde hay este, provincias o estados, y la idea es que se crea un comité o se delega un comitente la investigación que se va a realizar en dicha jurisdicción, no, en atención a la organización gubernamental territorial del país, como ya lo mencioné. Eh, y el ámbito de competencia también puede variar en, este, en estos comités. Puede ser que el comité de la provincia A vea lo que son ensayos clínicos, el comité de la provincia B puede ver eh, investigaciones de otro tipo, y así el ámbito de competencia de cada uno podrá variar. De nuevo, acá sucede lo mismo, si se trata de un comité nuevo, necesitará incorporar procedimientos eh, habituales más los de emergencia, y si es uno existente, solo deberá incorporar los procedimientos de emergencia. Finalmente, la, la última alternativa que se ha identificado es la de los comités a nivel institucional. Esto implica que eh, la autoridad de salud designa a uno o varios comités para que revisen y supervisen toda la investigación relacionada con la salud. ¿Y cómo es que esta autoridad puede elegir, o, o siguiendo qué criterios designa a un comité y no a otro, podría ser pues, la experiencia que tiene este comité, o su pertenencia a una institución de salud en donde hay una alta incidencia de pacientes con COVID. Puede ser también por temática de investigación eh, y otros, otros, en general, otros eh, factores que podrían tener en cuenta. ¿no? Otra opción que podrían tener los estados es que todos los comités del país, los comités, digamos, a nivel institucional, estén a cargo de revisar y supervisar las investigaciones, como sucede en las condiciones habituales, como sucede en las condiciones de no emergencia. Sin embargo, si esta alternativa es la elegida, hay que tener en cuenta que los procedimientos de emergencia van a tener que asegurar tres cosas por lo menos. Uno, de que todos los comités que van a funcionar eh, aseguren pues, la rapidez de la revisión a la vez que la rigurosidad. Dos, que hay que evitar las duplicaciones y demoras, que fue algo que se mencionó al inicio de la presentación. Y tres, que tienen que haber canales de coordinación y comunicación entre los comités. Sobre todo cuando estamos hablando de eh, estudios multicéntricos. Porque lo que no, no queremos y lo que menos necesitamos en estos tiempos de emergencia es pues que un protocolo de investigación sea, tenga que ser revisado por más de un comité o, o, o encuentre dificultades de tipo prácticas en el camino. ¿no? Entonces, una alternativa, por ejemplo, puede ser que hay un acuerdo entre los comités que deberían revisar en principio ese protocolo multicéntrico para que solamente uno sea el responsable y entre ellos hagan una suerte de acuerdo con las responsabilidades, eh, canales de comunicación y demás del comité revisor. Entonces, dicho esto, es culminado con la presentación de este menú de opciones que tendrían las autoridades de salud para eh, encontrar la mejor estrategia que se aplique a su contexto y puedan así asegurarse mecanismos rápidos de revisión ética que garanticen a su vez una, eh, una investigación rigurosa y de validez científica durante la emergencia. Entonces, sin más que decir, le doy la palabra a la doctora Palmero para que continúe con la presentación. Gracias Sara, buen día, buenas tardes a, a todos. Eh, bueno, como, como dijo Carla, eh, estas guías nacen sobre todo por las necesidades que estuvimos encontrando en los distintos países de la región, y en esta parte que vamos a hablar específicamente de eh, los procesos, eh, los procedimientos operativos de los comités de ética de investigación, eh, hemos ido levantando las experiencias y, y las dificultades que han tenido los comités de los distintos países y sería importante que ustedes, si, si tienen alguna observación o cuestiones que fueron detectando en su trabajo, nos no las hagan llegar. Eh, como decía Sara, digamos, tenemos un gran desafío que es generar eh, conocimiento rápidamente, que estas investigaciones sean rigurosas y que respeten más que nunca las pautas éticas en investigación, sobre todo teniendo en cuenta eh, las, las incertidumbres y las presiones que existen para genere conocimiento, también la vulnerabilidad en la que nos encontramos, no solo los pacientes, sino todos en general como, como sociedad, por eso es sumamente importante el rol del Comité de Ética en Investigación para poder realizar eh, evaluaciones rigurosas y eh, de manera rápida. Eh, entonces, el, el primer rol que tenemos que cumplir como Comité de Ética en este momento es tener estos procesos, en estos procesos definidos y tenerlos escritos y darlos a conocer a todos para poder ordenar la tarea que va a hacer el comité durante esta emergencia. En nuestra guía separamos digamos, en, en distintas secciones como para poder ordenar que por un lado tienen una orientación de, sobre cuáles son los puntos que deberían tener en cuenta los comités para realizar sus procedimientos. Y eh, en la otra columna armamos una especie de modelo que obviamente es un, es un modelo. Están in, invitados a este, enviarnos sus, sus observaciones o comentarios que tengan y si llegan a tener algunos procedimientos también los pueden compartir. Digamos en, en rasgos generales, digamos precisamos en primer lugar preparar al comité. Eh, para esto primero necesitamos seleccionar a los miembros. Sobre todo tener en cuenta si en el comité existen eh, miembros con conocimientos en COVID-19, esto va a depender obviamente de este, de, del tipo de ensayo o de estudio que se nos presente para evaluar. Eh, y en ese sentido también es importante tener en cuenta que si dentro del comité, en el caso de comités existentes, no están estos miembros, no tenemos estos miembros, poder este, convocar a, a distintos expertos eh, para que puedan participar como miembros, y no solamente como consultores, sino que tengan voz y voto en estas decisiones. Eh, es importante identificar, en primer lugar, cuáles van a ser los miembros que tienen el tiempo necesario para poder llevar adelante una eh, revisión ética rápida. Eh, esto es importante realizarlo de antemano, antes de, de asignar una revisión, eh, poder detectar quiénes son aquellos que eh, van a poder, poder cumplir con, con los plazos. También es importante que el comité de antemano identifique consultores independientes, ya sea que actúen como consultores o como miembros ad hoc del comité. Eh, esto sería como armar una especie de base, expertos como para poder tenerlos a mano en el caso de que sea necesario recurrir a ellos en algún caso específico. Y es muy importante el tema del archivo. Eh, vamos a utilizar medios electrónicos, eh, mails, plataformas, según cuáles serán las posibilidades que tengan cada uno de los comités. Y en este ida y vuelta puede ser que eh, las cosas se pierden, se mezclan, entonces es muy importante eh, definir un archivo, quién va a ser responsable, cómo se va a manejar, para que todas esas comunicaciones eh, queden registradas y bueno, una vez que salgamos de, de esta situación de emergencia, podamos ordenarlo y pasarlo a nuestros archivos eh, ordinarios. Es importante también en esta preparación definir cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno de los actores en el proceso de revisión eh, de un estudio. Eh, con respecto a los miembros de, del Comité de Ética de la Investigación, es sumamente importante el rol que cumpla el presidente. Va a ser el encargado de coordinar que toda esta revisión rápida funcione, que funcione a tiempo, todo eh, y, y para esto no solamente del comité de, del presidente sino de todos los miembros es necesario un compromiso eh, en esta revisión acelerada y ¿no? si algún miembro quizás no puede está imposibilitado ya sea por, por las tareas que realizan tengan en cuenta que muchos de los miembros son eh, profesionales de la salud y van a tener que estar dando respuestas a la pandemia es importante que esto se plantee ¿sí? y que, que queden definidos aquellos miembros que van a poder llevar adelante esta revisión de una manera rigurosa y a los plazos determinados. Eh, con respecto a los investigadores, también es muy importante recordarles que todas las eh, pautas éticas, eh, todas las garantías éticas están vigentes durante la pandemia eh, y que siempre se tenga en cuenta que eh, lo más importante en estos momentos es la atención de los afectados. ¿no? entonces que es necesario realizar cambios por una cuestión de protección a los participantes o para garantizar la atención de los afectados. Esto tiene que ser eh, algo que el investigador tenga en cuenta, que lo realice y que en última instancia le avisará eh, luego al comité sobre estos cambios. Pero eso es lo primordial, tener siempre presente al participante, que en este momento no, no hay duda de que es un paciente también. ¿no? Y que mantenga una comunicación fluida con el comité. Hay que facilitarlo ya sea a través de un teléfono de contacto de 24 horas, eh, posible directamente vía celular, vía WhatsApp o, o de la manera que tengamos. Que el investigador sepa que cuenta con el comité para cualquier duda que tenga, que realmente exista una actitud de colaboración entre investigadores y comités para, para evitar eh, que se produzca algún, algún daño sobre los participantes. Eh, también es importante la Secretaría en este momento más que nunca por la cuestión de las comunicaciones. Eh, vamos a utilizar medios electrónicos y está bien, queda todo registrado, pero es importante que sea eh, una persona la encargada de seguir estas comunicaciones, de estar atrás, de armar el registro, eh, de estar al tanto con las reuniones y con todos los archivos eh, para luego poder volcarlo a, a los archivos del comité. Sobre el proceso de revisión en sí, eh, en primer lugar, necesitamos establecer de qué manera nos vamos a, comun, a, a comunicar eh, por medios electrónicos. Aquellos Existen países en donde ya tienen plataformas eh, eh, para el manejo de los proyectos y de las revisiones pero en el caso de que no los tengamos, vamos a tener que generar algún tipo de comunicación fluida, eh, ya sea a través de correos electrónicos o de, de, de mensajería instantánea. Eso lo tiene que decidir el comité. Tiene que definir de una manera clara qué lugar se tienen que comunicar, tanto los investigadores como entre los miembros. Y es muy importante tener en cuenta la cuestión de eh, los requisitos. Si es posible flexibilizarlos, sobre todo en la presentación. Eh, de documentación, de formularios, eh, tratar de tener en cuenta, procurar no rechazar los proyectos en el caso de que falte alguno de estos requisitos, y estos bueno, requisitos se podrán subsanar eh, después, pero es importante que la revisión comience eh, cuanto antes. Eh, lo, que, lo que recomendamos también es que eh, para poder agilizar y facilitar la revisión por parte de los miembros, se presente determinada información adicional, ¿no? eh, por ejemplo, un resumen del protocolo en el caso de que sean estudios muy largos, eh, evidencia previa, eh, pista, eh, cuáles son los planes de minimización de riesgos, eh, si hay versiones preliminares de los distintos acuerdos que puedan llegar a ver en el estudio, ya sea de transferencia de muestras o de datos, o mismo los, los acuerdos entre investigador y patrocinador. Eh, los planes para la publicación, eh, en el caso de estudios multicéntricos, que eh, se informe cuáles son los distintos comités que van a intervenir, los distintos centros, si llega a haber eh, dictámenes previos que los acompañen, y también la cuestión del acceso post-estudio, o sea, de qué manera se va a garantizar que eh, todo tratamiento o información vuelva a la comunidad y vuelva eh, al comité. Eh, acá es importante destacar que no es que se está pidiendo documentación adicional, sino que es información que el investigador tiene que brindar. Eh, habitualmente toda esta, esta información la recaba el comité, pero en este momento que tenemos que acelerar la revisión, es importante que los investigadores se tomen el tiempo para poder quizás en pocas líneas definir eh, estos temas y de esta manera ayudar a realizar una, una revisión mucho más rápida. Eh, otra de las cuestiones importantes es el tema de los plazos, y creo que, que aquí es lo, es lo fundamental. Eh, cada comité definirá cuáles son los plazos que se requieren, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad de los protocolos. Eh, habitualmente se, se están realizando revisiones que van entre las 48 horas y las 62 horas. Obviamente, si se requiere más, puede haber estudios mucho más complejos. Esto será eh, potestad del comité de definir cuál es el tiempo. Consideran necesarios, pero tengan en cuenta que en general esos son los plazos que están manejando. Que es sumamente importante el compromiso de cada uno de los miembros en la revisión que va a realizar este protocolo. Eh, todo lo que son también revisiones de informes de avance y de seguridad, esto también en plazos cortos, eh, y sobre todo teniendo en cuenta que eh, la generación de la información y de conocimiento. Eh, está siendo demasiada en este momento y acá hay una, una responsabilidad primordial del investigador de estar al tanto, de estar atento a toda esta nueva información que va surgiendo para poder eh, garantizar la protección del participante y que esto también sea informado al comité. De ser posible, si el comité puede darle seguimiento a través de un miembro a, a, a estas modificaciones, sería lo ideal. Eh, con respecto al quórum, va a ser muy probable que tengamos que reducir el quórum, que eh, no sea eh, posible tener el quórum habitual. Eh, esto es importante tenerlo en cuenta y también en el caso de que hayan eh, eh, miembros que no pueden participar de las reuniones, que lo hagan de forma diferida, que lo hagan a través de informes, que sean tomados como eh, parte del quórum de, la, de las reuniones. Y obviamente, bueno, las reuniones realizarlas de forma virtual y de ser posible, si pueden hacerlas junto con el investigador, eh, sería una manera de ganar tiempo, sino alguna posibilidad de contacto vía celular o vía telellamada para, para poder estar en el momento en contacto con el investigador y resolver aquellas consultas que puedan resolverse rápidamente. Eh, bueno, el tema de las deliberaciones y toma de decisiones, esto es un poco lo que les decía, puede suceder que las reuniones virtuales tampoco puedan ser llevadas a cabo por dificultades de los miembros, sobre todo en aquellos comités en donde sus miembros estén realizando tareas de atención. Eh, es posible que estas reuniones se realicen de una manera eh, diferida, o sea que se, se compartan a través, por ejemplo, de correos electrónicos, eh, las evaluaciones, las revisiones de cada uno de los miembros, y que se decida también de esta manera este, y se tome una decisión. Obviamente respetando los y respetando las formas de toma de decisiones, ya sea por consenso o por, o por mayoría, pero tengan en cuenta también esta posibilidad de que puede ser que también se complique realizar una reunión eh, en 48 y 72 horas. Entonces, esto también es una posibilidad a tener en cuenta y lo más importante eh, es registrar todo eso, ¿no? O sea, elaboración de actas, como hacemos siempre, eh, la Secretaría puede estar a cargo de la realización de estas actas que se pueden digitalizar o se pueden hacer de manera electrónica. una vez que salgamos de, de esta situación se podrán rescatar este, por todos los miembros que participaron de la discusión y se podrán archivar. Y tengan en cuenta también las comunicaciones, que hay un responsable de dar de... a los rápidamente sobre las decisiones del comité, eh, si es posible, eh, ni bien la tengan la, la resolución, se la pueden derivar a través de un mensaje eh, o correo electrónico. Eh, ¿qué, ¿Qué tener en cuenta para la toma de decisiones? Eh, aquí no, no me voy a detener específicamente en las pautas para la evaluación de estos estudios, que como dijo Sara, eh, existen documentos que ya habían planteado estas preocupaciones, eh, pero sí es importante tener en cuenta que en este momento eh, las garantías éticas están vigentes y tienen que ser mayores que en una situación normal. Eh, sobre todo teniendo en cuenta la vulnerabilidad en la que se encuentran los participantes, la vulnerabilidad en la que se encuentran los profesionales de la salud. Eh, hay que ser muy conscientes de que todos los principios éticos están vigentes y lo que sí quizás va a ser necesario es adaptar los mecanismos o los procesos habituales que utilizamos para dar cumplimiento a estos principios. Esto no significa que, que no se respeten, sino simplemente es adaptarnos a la situación de, en la que estamos y encontrarle, digamos, una vuelta para eh, que se respeten, como siempre, los principios de... eh, Esto principalmente ha surgido eh, consultas, sobre todo con respecto al proceso de consentimiento informado, los mecanismos habituales que tenemos para la toma del consentimiento, es muy probable que no puedan ser llevados a cabo, eh, Tenemos en cuenta que los afectados están aislados, que están sin familiares, entonces la firma de los documentos, el archivo de esos documentos, el papel dando vueltas por ahí, eh, es algo que eh, no va a ser posible en estos momentos. Eh, lo que sí considero que es importante con respecto al consentimiento es que los comités encuentren la manera de hacer, de registrar las tomas de decisiones, ya sea eh, usando eh, los teléfonos celulares, a través de fotografías, a, a través de archivos, eh, teniendo en cuenta que los papeles no estén dando vuelta por todo el hospital, eh, pueden archivar directamente eh, en las salas, eh, esa es la tarea que tiene que hacer el comité de poder adaptarse a esta situación dando cumplimiento a todos los principios. Y Lo que es fundamental siempre cuando vayamos a evaluar una investigación tener presente que en estos momentos la prioridad es la atención del participante, que toda investigación no debe interferir indebidamente en su atención. Eh, por último, también eh, la cuestión de la supervisión. Acá nos vamos a encontrar con dificultades para poder hacer seguimiento, sobre todo lo que se llama el monitoreo ético, o sea, poder hacer visitas a los centros o poder eh, contactar a los participantes. Eh, la supervisión va a tener que ser hecha vía informe. Eh, acá es importante definir los plazos, sobre todo en los ensayos clínicos, para ir dando un seguimiento... Eh, correcto a, a, a los participantes. Eh, una de las opciones es nombrar a una persona, a uno de los miembros del comité para que dé seguimiento a estos tipos de estudios en donde puede llegar a haber eh, un mayor riesgo y los monitoreos éticos eh, se podrán hacer de manera remota o diferida o, o a través de informes o se puede contactar eh, a los pacientes una vez que tengan el alta o a sus familiares de una manera obviamente de no, no invadir su, su privacidad. Bueno, muchas gracias y acá les dejamos los datos del programa regional de bioética para que puedan contactarse. Suscríbanse a la lista de, de OPS, así tienen información sobre los, los nuevos eventos que vayamos realizando. Y bueno, la dejo, le paso a Carla la palabra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la presentación. Uy, creo que estamos teniendo problemas de audio. Ahí ya vamos bien. Ok, eh, y muchas gracias a todos los colegas que han participado por, eh, por su participación, por su continuo interés. Y además, a, a los que han a, ido adelantando preguntas durante la sesión, eh, eh, muchas gracias, vamos, a, vamos a, a abordarlas. Pero reitero a los que no lo hubieran hecho aún o se hubieran unido eh, más tarde que por favor las envíen por el chat y diga a todos, a all attendees, a, para que todos la podamos ver y nutra nuestra reflexión colectiva también. Solamente antes de seguir, quiero, digamos, resaltar un par de mensajes, fuerza de las presentaciones de Sara y Ana. Primero que durante la pandemia no podemos hacer las cosas como siempre, tenemos que evitar duplicaciones y agilizar los procesos. Segundo que no hay una fórmula única, sino hay que ver en cada entorno, en cada país, eh, eh, cuál es la mejor opción y para ello esperamos que el menú de opciones que les hemos dado les sea útil, pero quedamos atentos por si hubiera algo que no se nos hubiera ocurrido. Y el tercer punto que una vez que se haya determinado cuál es la mejor opción, se deben adoptar eh, procedimientos, pues eh, procedimientos operativos pensados eh, acordes para la emergencia. Quizás habrán notado que estamos nosotros resaltando, no estamos hablando solamente de revisión ética como lo hacemos siempre, sino que estamos hablando de revisión y supervisión éticas. Se preguntarán cuál es la razón para esto. La razón es que esto es un agregado clave en la pandemia porque estamos en una situación que la evidencia es rápidamente cambiante. Se produce evidencia, se está produciendo mucho y a gran velocidad. Entonces, lo que puede ser ético hoy al momento que el comité revisa eh, el estudio, puede que en una semana ya no sea ético porque el perfil riesgo-beneficio haya cambiado porque ya tenemos evidencia de la que no teníamos antes. Entonces, buscamos nosotros resaltar esta obligación eh, eh, que probablemente habrán notado, es, es una, nos estamos un poco apartando al no hablar de revisión ética solamente, sino de revisión y supervisión éticas eh, Antes de abordar algunas preguntas específicas, yo quiero resaltar el compromiso de la OPS, estamos a la orden para darles el apoyo relevante durante la pandemia, de alguna manera lo que estamos tratando de hacer es una suerte de red regional de solidaridad donde nos apoyamos mutuamente. Sabemos que es una situación difícil, no es un tema escrito sobre piedra donde tengamos, en, en términos de los procesos o la mejor manera de hacer la revisión, no es que tengamos una literatura amplia al respecto, estamos eh, eh, haciendo las cosas, estamos eh, creando las opciones a medida, a, Haciendo el camino al andar, digamos. Eh, y nosotros nos comprometemos a luego también de que esto pase, hacer un análisis sobre qué funcionó y qué no funcionó, para poder todos aprender sobre esta experiencia que estamos teniendo y dar una orientación más comprensiva, que no sea solamente enfocada en COVID, eh, sino para las emergencias en general. Y en ese sentido les pido que, así como los invitamos a que nos den nuestras, sus preguntas o solicitudes, que también nos cuenten qué cosa quizás no funcionó. Eh, vemos que en varios, en varios países eh, eh, se está afinando el camino, se está, en muchos países, vemos por ejemplo en Brasil que, el, que eh, el, la Comisión Nacional de Ética en Investigación, el CONEP, tomó acción muy rápidamente, eso es un tema que nosotros habíamos discutido antes, fue muy fácil, ellos rápidamente actuaron, pero se están viendo la necesidad de ajustar el camino porque hay algunos eh, algunos temas que no habían contado el gran volumen de investigación que tiene entonces bueno algunos temas algunas preguntas que se han abordado ya pero algunas que no se han abordado ya eh, Magdalena a, a Magdalena Castro pregunta cómo enfrentar los ensayos clínicos respecto a las células mesenquimáticas plasma de convalecientes covid es decir los tratamientos que no están validados digamos creo que acá hay hay dos cosas que tenemos que distinguir. Eh, y les estoy poniendo en este instante uy, perdón, una referencia de una publicación de OPS, de OMS sobre el tema. Tenemos dos cosas distintas. Una es el, ah, los ensayos clínicos o las investigaciones que son propiamente, donde hay un protocolo de investigación que se sigue todo lo que hemos hablado hoy, todo lo que ustedes conocen, ¿ok? Sin embargo, también estamos viendo, como lo vimos en el ébola, por ejemplo, que se están haciendo una, um, se están haciendo, eh, eh, se están brindando intervenciones para las cuales todavía no tenemos eh, el, la evidencia de, o los estudios previos de que realmente funciona. Yo los invito a, a revisar en esa, en ese documento que les di, el, el capítulo, la, la orientación número 9, en la página 35, sobre el uso de emergencia de eh, intervenciones que no han sido probadas fuera de un contexto de investigación. Recuerdan, tenemos el camino de un, un protocolo de ensayos clínicos y tenemos la obligación de usar ese camino tan pronto y tan rápido como sea posible para producir la evidencia necesaria, pero a veces, incluso mientras que reescribimos el protocolo, el ensayo clínico, hay situaciones en que es éticamente aceptable usar eh, estas intervenciones no probadas fuera de un contexto de investigación. Y esto quiere decir que al ser fuera de un contexto de investigación, no irá a un comité de ética necesariamente, aunque estamos viendo algunas variabilidades en el tema, pero eso no significa que deba ser al abandono de una orientación ética eh, y eh, ten, tiene que haber un proceso de consentimiento informado, tiene que haber un registro previo, tiene que hacer, a ver, eh, tiene que adaptarse una serie de situaciones, como que no hay ninguna opción de tratamiento probado, de que hay alguna justificación para esta intervención, etcétera. Los invito a que las revisen en la página, en la página 35 y las siguientes. Eh, algunas preguntas nos hacen. Jorge Alberto Álvarez de México eh, nos dice que no están, eh, que ya hay ensayos clínicos registrados y que no, eh, no se está hablando específicamente del, del tema de ética de la investigación. La verdad es que no tengo ninguna, um, no hemos trabajado en este tema hasta el momento con México eh, y no, no, realmente no, no sé si han identificado una estrategia ya, y tampoco sé cuál podría ser la mejor estrategia. Nosotros hemos estado dando este apoyo a los países, luego de primero escuchar cuáles son los mecanismos eh, que, que tienen en curso. Eh, los temas de consentimiento informado ya los abordaron. A ver, voy a, um, perdón, voy a, voy a leer algunas preguntas de manera... Resumida, y eh, nos solicitan apoyo de Bolivia, déjenos saber que estamos a la orden para darle eh, lo mismo. Eh, agradecimientos eh, de Cuba. Luego nuevamente, eh, el, el, acá está la, la, una pregunta de José Calleja sobre el tema que acabo, acabo de mencionar, quizás estaba tipeando a la par, eh, sobre el, el comité, la posición del comité de ética, el, el rol que debe asumir frente a un sinfín de investigaciones, intervenciones farmacológicas eh, fuera del contexto de una, de una investigación. Creo que tenemos que, ante todo, asegurarnos, buscar, ser abogados para que estas investigaciones, estas intervenciones se den en un contexto, un contexto ético. Si ustedes recuerdan y si han tenido oportunidad de revisar el link que les que envié ya el marco que se que se presenta que la OMS, la OMS creó para esta para estas um, investigaciones eh, eh, para estas provisiones de servicios fuera de un de por, provisiones de intervenciones no aprobadas fuera de un protocolo es el marco de que en inglés es MURI, M MURI -E -E por sus siglas en inglés eh, y algunas porque la idea es que aunque no esté aunque no sea en un marco de investigación tenemos la obligación de aprender tanto como sea posible entonces puesto que muchas de estas de esas eh, eh, provisiones específicamente les digo por ejemplo eh, la provisión de sangre de plasma convaleciente acá en los Estados Unidos está siendo realmente de una manera muy ah, muy parecida a un ensayo clínico, y está obteniendo revisión ética. Entonces, eh, no hay nuevamente creo que no hay una fórmula única, eso es algo que no se está haciendo en todos los, en todos los lugares, pero de todas maneras la idea es que se haga a la luz de los estándares éticos que están resumidos en este eh, en este documento que les, del que les envié el link. Nos dicen en cuanto al investigador principal, ¿hay algún criterio corriente sobre quién debe ocupar ese rol? ¿Un infectólogo, un neumólogo, otro investigador? Creo que eso depende del tipo de investigación, de cuál sea el tema de la investigación, y de hecho tiene que ser alguien que, pueda, que tenga el conocimiento suficiente como para ejecutar la investigación y asumir la responsabilidad que eso implica. Hay que recordar que la investigación... Eh, eh, el, investiga, el, el rol investigador principal tiene obligación, responsabil, conlleva responsabilidades morales y legales. Eh, perdón, estoy tomando rápidamente lo que vemos en el chat con letras muy chiquititas, así que perdón si se me escapa algo. Como miembro de un comité de ética, nos dice Marcelo Rodríguez, y ahora nuevamente como investigador en la pandemia, estoy intentando realizar la toma de consentimiento por intermedio de, de una app de celular, buscando evitar el papel que puede contaminar pero más atendiendo al tema de la gran cantidad, cantidad de participantes en un protocolo de testeo masivo en personal. Uy, se me perdió. Eh, en personal esencial. Hay guías de consentimiento ele informado electrónico, pero no recomienda ni prohíbe ninguna plataforma en particular. Efectivamente. A, a la luz de las pautas éticas internacionales de las que disponemos, como las del SIOMS, nosotros resaltamos siempre que el consentimiento informado es un proceso. Este proceso inicia con la provisión de información, luego que, que, que culmina en, un en una toma de decisión por parte del, de la persona, el participante potencial, y esa toma de decisión luego se expresa. Entonces uno puede decir sí, sí y lo expreso firmando, sí y lo expreso eh, aplaudiendo cuatro veces frente a un video, sí o lo expreso de cualquier... De, digamos la manera de expresar el consentimiento no es sinónimo del proceso de consentimiento nuestra obligación ética es asegurar que haya un genuino proceso de consentimiento que busque una genuina voluntariedad de la participación y en la en el contexto de la pandemia más aún que en otras situaciones aunque también es otras eh, eh, en otras eh, en otras situaciones es, tenemos la obligación de ver Cuál, ¿qué es lo más adecuado para, eh, para capturar la expresión del consentimiento de una persona? Y es precisamente porque no hay una fórmula única, eh, es que no, hay una, no, estamos, no tenemos ni damos una receta única, pero creo que este es un momento donde todos tenemos la obligación de ser creativos y críticos y ver cuál es la mejor manera de, eh, cuál es la mejor manera de que, eh, de que se haga la, el, de que un proceso de, con, de consentimiento informado válido. Nos cuentan que UNESCO ha recomendado un comité de supervisión para la investigación responsable. Hasta el viernes había casi una veintena de ensayos registrados en clinicaltrials.gov, ocho en Brasil. No, no, no, hay muchísimos más. <risa> hay muchísimos más que una veintena de ensayos clínicos. Eh, eh, tomen nota que ClinicalTrials.gov solamente eh, registra un subconjunto de los ensayos clínicos, que son los que uno... Eh, ClinicalTrials.gov es una de mucho, uno de muchos registros primarios de ensayos clínicos. Por ejemplo, el gobierno de Perú tiene el suyo propio, el gobierno de Brasil tiene el suyo propio, y tenemos una plataforma global que pongo aquí... ICTRP, ICTRP, por sus siglas de inglés, es una plataforma de la OMS donde están recogidos todos los ensayos eh, eh, clínicos que se registran en, cada, una de, eh, en cada, cada uno de estos registros primarios, ¿ok? Como es, por ejemplo, ClinicalTrials.gov es uno de los registros primarios que alimenta esta plataforma de la, de la OMS, eh, sé, por ejemplo, que en Brasil están, están revisando, digamos, eh, varios, están revisando y aprobando varios comités diarios, eh, varios protocolos de investigación y varios ensayos clínicos sobre, eh, sobre COVID al día. No es posible que un solo comité a nivel regional revise todos los ensayos clínicos de COVID, ni siquiera, como decía inicialmente. Eh, que no es, ni siquiera el CONEP se está dando abasto en Brasil, revisando todos los días, incluyendo fines de semana, y con un trabajo muy dedicado, con tiempos realmente que son admirables, y una dedicación admirable del equipo. Ni siquiera ellos están logrando revisar, eh, eh, darse abasto para todos, todas las investigaciones en Brasil. Estamos hablando de muchísimas investigaciones, para que sea una idea el otro día, una persona de Irán dijo que en el Comité Nacional de Irán habían revisado ya 493 investigaciones sobre COVID. Creo que es importante tener esto en mente, porque a la hora que uno empieza a planear, puede creer que, que eso es una cosa muy sencilla de manejar, y yo creo que el volumen de investigación es bastante más, más alto. La plataforma de OMS, esa ICTRP, eh, entiendo que anda de momento, con cierta regularidad, se está desbordando por la cantidad de uso que tiene, pero, eh, eh, pero de todas maneras eh, es posible escribir, ah, ahí, si uno va a la página web, eh, no sé si Marcila ¿podrías compartir la página de, de ICTRP por el, por el chat? Ah, si uno va ahí, puede ver que uno puede solicitar, el, la lista completa de todos los estudios, todos los ensayos clínicos, perdón, no son solamente, eh, to, no son todos los estudios con seres humanos, sino los ensayos clínicos con la definición. Ahí está. Gracias, Jorge. Eh, gracias, Marci, también. Eh, ahí está, uno puede solicitar el Excel con todos los ensayos sobre COVID que hay en curso. Son, son muchísimos. Eh, veo ahí al, algunas preguntas sobre la firma, eh, de, eh, que hace Susana Carreño, es el tema de la firma, estamos en una situación, estamos todos trabajando virtual, tenemos que buscar maneras electrónicas de confirmar, de, de emitir nuestra posición, y, eh, y les invito a que lean en el documento, en la, tenemos una, un mensaje específico, unos comentarios específicos en el documento de modelo sobre el tema, el, el tema de las uh, firmas. Eh, dice, agrega Susana, que cualquiera sea la opción que se elija de comités de ética, la composición y funcionamiento deben ajustarse a las normativas actuales de cada país y a las internacionales. Sino, sí, ¿a qué me refiero con sino? En que la mayoría de normativas de nuestra región no tienen, eh, no tienen eh, un acápite destinado a emergencias. Eh, iniciaba su presentación Sara mostrando el documento, el acuerdo de los estados miembros para el trabajo de bioética de la OPS y un tema que, que impulsamos ahí es el hecho de que como parte de nuestra preparación ética para la emergencia, fortalezcamos la capacidad de los países de hacer investigación ética en estas circunstancias. ese es un documento del 2018 y desde entonces venimos trabajando con varios países en hacer estos procedimientos, en hacer esta normativa para emergencia. Pero en la mayoría de los casos no teníamos nada, ningún país tenía nada formalizado eh, hasta cu cuando inició COVID. Entonces en varios países teníamos, se había hecho un plan y los países han, están procediendo muy rápidamente. Eh, estamos trabajando con varios de ellos eh, muy activamente para que emitan las normativas adecuadas para la revisión ética en emergencias. Entonces, sí hay que hacerlo de acuerdo a las normativas nacionales, pero teniendo presente que en muchos países las normativas nacionales están en curso. Con, con Sara y, y Ana hemos estado en contacto con los colegas de Brasil, de Panamá, ellos han se han ocupado las debidas normativas, han estado involucradas en sus países, en Argentina, en Perú, hemos trabajado con Ecuador, con Costa Rica, bastante. Eh, estamos en, en diálogo con muchos países para hacer esta normativa. Por favor, no duden en dejarnos saber si, eh, si, hay, eh, si, si necesitan eh, ayuda, como les decía inicialmente, y como eh, han insistido tanto Sara como Ana, no hay una fórmula única. Hay que ser, hay que ser a, a, a asegurar un rigor en la revisión ética a la par que se busca cuál es el proceso más adecuado para cada país. Dentro del menú de cinco opciones que presentó Sara, hay hay países en los que una opción es claramente es claramente superior que otros. Por ejemplo, un país donde tuviera un comité de ética, un comité de revisión ética de la autoridad nacional establecido y reconocido. Puede que uno diga, bueno, eso es idóneo, ese comité es idóneo para, hacer, para asumir el rol de la investigación, la revisión ética y supervisión ética en la investigación de COVID, pero no siempre es el caso. Eh, hay que tener la, la flexibilidad y la atención a las necesidades y, y fortalezas de cada uno de nuestros países y nuevamente estamos a la orden para darles todo el apoyo que haga falta en esto. Eh, hasta el viernes nos dice que, eh, que ah, tenían, había 590 estudios en COVID de diferentes metodologías en la en ICTR, ICTRP de la, de la OMS. Recuerden que muchos de ellos son estudios también multicéntricos que se están llevando a cabo en muchos lugares del mundo y, eh, y el número por ello puede ser acaso engañoso. ¿no? Y además que hay muchas investigaciones que propiamente no son ensayos clínicos, pero que son investigaciones con seres humanos y se deben hacer a la luz de los estándares éticos más altos. Eh, Quedamos a la orden para darles el apoyo que haga falta. Los invitamos a revisar los documentos que los compartí al inicio. Están, eh, eh, estamos atentos para cualquier pregunta. Los copio acá. Bueno, no, ahí los buscan porque creo que yo soy un poco. Um, un tema para. Dice Alejandra Pando, en cuanto a los reportes de casos, ¿qué procedimientos? Creo que eh, eh, se deben seguir, me imagino, creo que se refiere a los procedimientos, quieren reportar algo que ha funcionado o no ha funcionado, siempre nos pueden escribir a bioasics.org. Y quiero dar la palabra finalmente a, a Sara y a Ana por si algo que hay algo que quieran agregar o precisar, algún detalle adicional. Gracias. Sí, eh, Carla, estaba viendo que hay varias preguntas sobre el consentimiento informado. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? eh, hay preguntas sobre, okay, sobre, sobre el consentimiento informado y la forma, yo creo que ma, lo más importante en todos estos casos es de, de qué manera se registra ¿no? que hubo un proceso de consentimiento, sea cual sea el que se elija. Hay algunas preguntas sobre eh, qué, qué tipo de consentimiento se estuvieron tomando, eh, por ejemplo, sé eh, de casos en, en donde... Se tomó la decisión de que como los pacientes están aislados, también hay una cuestión ahí de riesgo de contagio, con el tema de, de los papeles y todas las cuestiones que, están, que puedan llegar a salir de la sala. Eh, una, una opción es tomar el consentimiento de manera verbal y ¿sí? que esto se registre por firma una vez que el paciente es dado de alta o se contacta después a, a, al paciente una vez que ya se retiró eh, del centro. Otra opción es, si se van a usar papeles, es determinar un lugar exclusivo para el archivo, o sea, que se tenga el cuidado, la, la minimización de los posibles riesgos que pueda existir con esos papeles. O sea, elige un lugar específico en donde se guarda una caja determinada y se toman los recuerdos para que ese papel no salga de ahí en el tiempo que determinen este, los que saben, ¿no? digamos, en el momento donde ya no hay riesgo de contagio. Otra opción es que la hoja de firmas, o sea, la formulario en sí quede dentro de la sala, eh, una vez que el paciente es dado de alta se retira, también con los mismos resguardos para, para evitar este, los contagios. También una opción es sacarle una foto a ese, a ese consentimiento firmado, esto sirva de, de, de registro de que un proceso de consentimiento, eso es lo que se está haciendo en el, en el estudio de la OMS, en el Solidarity. Eh, y así co son todas opciones, digamos, que se fueron encontrando este, distintos comités e investigadores de manera de este, realizar el proceso como corresponde y dejar registro de alguna manera de que, de que, este, de que este proceso eh, existió. Había una pregunta de si se puede hacer por consentimiento informado, sí, eso también, y eso ya está, hay, hay pautas al respecto. Eh, tengan en cuenta, por ejemplo, acá en Argentina se... Las o sea, situaciones de las firmas o las firmas electrónicas o están sea, permitiendo todo lo que son las recetas médicas, eh, mostrarlas por enviarlas por WhatsApp y mostrarlas de esa manera, o sea, existe una flexibilización de estas formalidades y creo que de la misma manera hay que aplicarlas al, al consentimiento informado. ¿Me escuchan? Yo quería, yo también solamente eh, para terminar, eh, he visto algunas preguntas que están relacionadas con, con las alternativas de las cuales hablé al inicio. Creo que eh, debe quedar claro que es necesario el involucramiento de la autoridad de salud para determinar cómo se va a manejar el sistema, digamos, de revisión y supervisión éticas durante esta emergencia, porque, como lo dice la Pauta 20 de SIOMS, los procesos habituales son muy lentos para hacer frente a la, a, a la investigación en esta, esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, eso es uno, y, y lo otro que quería mencionar es que los procedimientos operativos de, estandarizados para los comités, independientemente de cuál alternativa se elija por la autoridad de salud, están en el segundo documento que la OEPS ha publicado, entonces ahí tienen modelos específicos, porque he visto que algunas preguntas dicen que por favor sería bueno tenerlos, ahí están, entonces en el segundo documento van a poder encontrar una guía mucho más específica y de, de libre disponibilidad para todos los comités, para que puedan adaptarlos como procedimientos de emergencia para esta situación en específica, porque los procedimientos habituales no funcionan. No, no, no, tienen, no aseguran esa rapidez, flexibilidad y rigurosidad que necesitamos ahorita. Muchas gracias a, a todos por su participación. Muchísimas gracias, uh, colegas. Eh, esperamos que los documentos les sean útiles. Eh, los invitamos nuevamente a suscribirse a nuestras listas, especialmente si están interesados en temas de investigación, a la lista de Investigación Ética y lo pueden hacer visitando la página web del Programa Regional de Bioética. Muchas gracias y quedamos atentos a recibir por medio del email cualquier consulta o pedido que pudieran tener. Que tengan un buen día y manténganse, manténganse saludables. Gracias.